Bueno, pues ya estamos en vivo y a todo color. Y vamos a estar eh, comentando con ustedes y dándoles las gracias porque están con nosotros. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amén, así es. estamos Bendecida, la bendecida, estamos bendecidos, gracias al Señor. Le damos a Él la honra, la gloria y la alabanza. Le damos gracias por la vida, por la salud, por todas sus bendiciones que el Señor ha, ha derramado en nuestras vidas. Y pues le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este momento. Eh, siempre nos gusta invitarles a, a este tiempo de, de, de oración, de meditación en la palabra. Y bueno... Eh, si hay alguna personita que necesite en este momento de la oración Pues únase con nosotros, únase con nosotros Que para el Señor nada es imposible Porque Él es el mismo de ayer, de hoy Y por los siglos de los siglos Su poder no ha menguado Así es, pues bienvenidos a... Así es a, Hoy oramos en vivo con sus amigos Elida Madrigal Rafael Cavazos. así es es que damos inicio a este tema tema de hoy el tema de hoy cambiando el corazón ah, pues gloria el, al señor bueno se requiere un buen bisturí un buen oh claro <ríe> el bisturí el delino. bisturí del señor amén amén así es bueno pues eh, miren Vamos a hablar mm -hmm. un poquito sobre esto de asunto. Dándoles una pequeña introducción. Sí, sí, claro. Eh, vamos a estar viendo ahorita unos pasajes bíblicos. Pero, ¿por qué cambiando el corazón? Yo Ay, creo que eso. en el corazón se anidan lo bueno, lo, lo malo y también lo regular. Ahí está todo. Pero también está lo pésimo. So, sí, sí, sí. Pero ahí en el corazón, hay quienes Definitivamente. Eh, eh, tenemos un corazoncito así eh, tiernito, así eh, agradable, pero hay otros que, no. Pues, ay santo Dios, no, no ¿verdad? O sea, que se pone tremendo. Por eso el corazón hay que cambiarlo. Claro. Y lo, lo único que lo puede hacer no es más que el Señor. Es el Señor. Nadie, nadie más que el Señor puede cambiar los corazones. Así es, así, que entonces, así es eh, Si tú quieres tener una excelente vida Quieres tener una excelente familia que eh, Quieres que te vaya bien en todas las cosas de tu vida Pues mira que haya un cambio en el corazón Amén, así es eh, Ahí empieza realmente el cambio eh, total de, de la vida del ser humano Así es Si todas las personas que habitamos este planeta Tierra cambiáramos el corazón Sí, no pues otra cosa sería que, no habría personas malas no no existiría la maldad no, no existirían los mal gobernantes no existirían los criminales no existiría todo aquello Así que es. hace un daño la maldad uh -huh. ¿verdad? entonces este no habría eh, divorcios no habría eh, asesinatos no, no no habría nada nada que, que pudiera dañar al ser humano. Así es, es importantísimo eh, eh, el cambio. Eh, inclusive pues conocemos un estribillo que, que nos habla y nos dice, hubo un cambio uh -huh. cuando de nuevo nací. Amén, hubo así es. Hubo un cambio cuando nací de nuevo. Y las cosas que yo hacía antes ya, ya no, no las, las hago, hago hoy. Porque hubo un cambio cuando nací de nuevo, cuando yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón, en mi vida, las cosas cambiaron. Y es necesario, es importantísimo que haya un cambio en tu vida, en tu corazón, si tú todavía no le has aceptado. Bueno, mi esposa podría comentarles un poquitito así de, de, del testimonio de cuando mi corazón fue cambiado. Oh, sí. Y Señor. fue por culpa de ella, en cierta forma. Eh, no sé si quieres comentarles tantito nada más. Sí, claro, claro cómo, que sí. Cómo sucedió ese cambio. Sí, realmente, realmente, pues, eh, eh, en un principio cuando, este, pues, estábamos, este, como quien dice, casados ya, verdad, este, inclusive ya, ya teníamos. Los yo, cuatro hijos. Los cuatro niños chiquitos, entonces. Este Rafael, pues no conocía, no conocía del Señor. Yo conocía al Señor cuando estaba chica, este, porque mi madre fue invitada, este, pues a una iglesia cristiana. Y, y bueno, pues ella, como madre y como todas las madres, padres, queremos que, que nos eh, a nuestros hijos por, por el mejor camino. Y ellos veían que el camino del Señor era bueno pues eh, nos invitaron y, y fuimos y estuvimos yendo y, y conocimos, conocimos del de Señor en nuestra niñez. Entonces, este, bueno, ya nosotros nos, nos casamos y todo, pero él no conocía del, del Señor. Este, y, y bueno, hubo un, un tiempo, un momento en que yo sentía una grande necesidad de, de acercarme nuevamente al Señor como... Lo hacíamos de, de pequeños cuando estábamos en la familia con nuestros padres. Y, y bueno, y es muy importante este pues la oración, la oración de los padres. Aquí es donde este es de suma importancia que, que los padres este oremos por nuestros hijos. Uh -huh. Porque mi madre y eh, mi padre siempre pues oraban por nosotros, ¿verdad? Porque ellos querían un... un una conversión este, en, en nuestras vidas, en nuestros corazones, que fuimos que, enseñados desde de, de, de niños, ¿verdad? Entonces, este, por eso ahí en, en Proverbios 22, uh, 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Uh -huh. Y es muy importante, este, te puedes apartar un, un tiempo, pero no, pero no siempre. Hay un momento en la vida... En que, en que sientes la necesidad de acercarte a, al Señor. Y, y, y de que el Señor esté en tu vida y en todo lo que haces. Entonces yo sentía esa grande necesidad de, de, de volver nuevamente a, a, a los caminos del Señor. Uh -huh. y, y más que ya nuestros niños estaban pues ya todos pequeños. Y yo decía, bueno, pues es que si es muy importante yo conducir a mis hijos... Por el camino del Señor. Entonces, este, pero, pero yo sabía que Rafael no podía entender esto. Y, y, y, porque él, él me dijo en una ocasión, el día que tú quieras ir a la iglesia, tú me dices y yo te llevo. Pero vamos a ir, pues, a la iglesia católica, ¿verdad? Este, y, y bueno, yo pensaba para, entre mí, pues, que yo no conocí la, la iglesia católica. Entonces, este, dije, Señor, aquí es donde... Yo, este, te necesito, Padre, y entonces yo empecé a orar. Señor, yo no puedo, yo no puedo hacer lo que él me lleve a, a, a una iglesia evangélica cristiana porque no, pues no me entiende, pero Señor, tú sí conoces su corazón y yo sé que tú lo vas a hacer. Y bueno, desde ese momento, ese tiempo, yo empecé a orar por Rafael todos los días todos los días mi pensamiento por todo el día era Señor toca toca su vida, toca su corazón, porque yo quiero ir a la iglesia con mis hijos. Entonces, este, pasaba un día, otro día y yo seguía orando, orando, orando, orando y esperando, esperando que el Señor tocara su corazón. Bueno, pues se pasó el tiempo por, por decir ...aproximadamente tres, tres meses cuando él, él, el Señor este empieza a obrar en él. Pero yo a él no le decía absolutamente nada porque yo se lo dejé al Señor. Le dije, Señor, tú lo vas a hacer. Yo no te voy a ayudar, tú lo vas a hacer. Tú sabes cómo hacerlo. Entonces, bueno, ya empezó él este, a, a... Fíjate que así vino la, la, la cuestión... Me invitó un amigo que yo conocí de en la escuela, desde de la niñez, y estaba yo parado ahí, este, enfrente de, de una de un templo, y se oía a cantar muy bonito, y salió él, o llegó él, y, y, y entonces le, le dice, ¿y ¿Qué, qué haces aquí? ¿A, aquí? ¿A dónde vas? Pedro, hermano Pedro, Pedro Javier, este fue el que te invitó. Entonces, este, pues es que aquí está mi esposa, vino a la reunión de, de, de las mujeres. Ah, qué bien. Y, y, pues, y yo puedo venir, sí, claro, puedes venir con tu familia, con tu esposa. Y bueno, pues este pues ahí empezó, ahí empezó el Señor a, a trabajar y, y bueno, la, la, la invitación fue. Y bueno, cuando Él me dice esto que, que eh, de la invitación, dije, gracias Señor, porque tú ya estás, tú ya estás empezando a hacer... Tu obra, Padre, y le alababa y le glorificaba y le daba gracias al Señor por, por, pues, todo lo que Él está haciendo. Bueno, este, y bueno, pues sí, se llegó el momento en que fuimos a la iglesia y yo bien contenta en mi corazón, porque, porque, este, pues, fuimos todos y yo no lo, yo no lo empujé, yo no le dije nada, fue Él que me invitó. Entonces, como yo se lo pedí al Señor, así me lo concedió y la Amén. honra y la gloria sea para nuestro Dios y ahí es donde es el cambio del corazón Amén. ella Amén. se tardó un año para que yo supiera que ella había estado orando por mí así es y la bendición eh, fue esta que el primer domingo que vamos a ese templo porque fuimos un jueves yo creo sí, un, jueves, un jueves verdad y, y, y el domingo que fuimos eh, estaban pues con la la cuestión del 10 de mayo de, de, de, de, la, la, de, celebración de, de la celebración del día de las madres de, la, sí de las, de las madres uh -huh. y pácate las que me la premian a ella como la madre más joven que estaba en ese momento ahí en el templo así es amén sí aunque fue... ya teníamos cuatro <ríe> hijos verdad era mamá de cuatro eh, hijos ajá. pero todo, como estaban chiquitos fue la mamá más joven. Sí, no, pues es que da, daban este, la, la, la fecha, los, el, el año de, de las madres ahí que estaban ahí. Uh -huh. Y bueno, pues es que era un, un este, una celebración por parte de los departamentos de, de los jóvenes para premiar a las mamás, ¿verdad? Y Así el, es. Ah, bueno, y en, en pocas palabras, pues eso fue el, el testimonio del cambio de corazón. Así no, es. Yo, yo era medio, medio durito, eh no crean que estaba así, así nada más de papita, no, no, no. no eh, El Señor tuvo Pero, que trabajar conmigo por varios meses. Alabado ¿verdad? y glorificado, en, cero, entonces, al del Señor. Así estamos es. hablando eso del, del tema del cambio o cambiando el corazón. Sí, amén. Y no podemos más que dar gracias a Dios porque eso sucedió ya hace muchos años. Sí, claro, claro, sí, pues estaban los niños chiquitos. Eh, exacto. Ya somos abuelitos. Entonces y, ya pasó, ya pasó un buen ya, tiempo. Ya ha pasado Así algunos, algunos mayos. Glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, miren, fíjese lo que dice la escritura para ir entrando ahora ya a la palabra. Y ahorita vamos a estar orando. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 23, 26 Dice: Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Gloria al Señor. Mira, qué hermoso. Esto va a ser sencillo. Eh, va a ser más lo del testimonio, yo creo que de mi esposa, que lo que vamos a hablar de nosotros. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Así es. Dame hijo. Ahí mío. es donde el Señor entra con su bisturí. Amén, amén. Cambiando. Amén. Cambia ese corazón duro por uno de carnita suavecita. Amén. Pero no dice nada más eso, dice y miren tus ojos por mis caminos. Así es, miren los caminos del Señor no son caminos. como nuestros caminos los cuando caminos, nos estamos en el conocimiento. Los caminos del mundo no son dos cosas que, que, que tiene que haber: un cambio en el corazón y unos ojos nuevos para ver el camino del Señor. Amén, amén. Así es, eso es importantísimo. Entonces, vamos a que sigue diciendo la escritura. Bien. Ahí en Juan eh, capítulo 1, versos 29 y vamos a ver el 30. El 29. El Cordero de Dios, dice el 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está un gran detalle importante, muy importante. Así es. No se trata de esto de, de religiones no. o de, de agrupaciones. De, que como las conocemos, diferentes denominaciones. Sí, porque hay muchísimas de, de, de religiones. Dice, Juan vio a Jesús que venía hacia él cuando él estaba bautizando en sí. el Jordán. Y él estaba bautizando para que hubiera un arrepentimiento. Sí, y Jesús es. tenía que arrepentirse. Pero era necesario que esto. Aconteciera, aconteciera, para que el Señor pudiera mostrar su gloria. Amén. Y dice así, y aquí, el eh. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Él venía, ¿a qué? A quitar el pecado del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando las personas estamos en pecado... Nuestro corazón no, no, no, no está blandito, no está suavecito, no, no está no. agradable a Dios. Así es. Por eso hay que hacer un cambio, precisamente por, por esa razón. Entonces, él no necesitaba ser bautizado en un momento dado, pero era para que se mostrara la gloria de Dios. Amén. Que Correcto. Juan, pues sí andaba bautizando en agua, sí pero faltaba lo demás. Así okay. es, amén, amén. Entonces vamos a ver el verso 30. 30 nos dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Claro, entonces, en, en lo terrenal, en lo humano, pues eran primos. Sí. Juan venía de la familia, de sí, sí. que, que, donde venía Jesús, verdad, Ajá. por la, la cuestión de, de las tradiciones de la familia. Sí. Eh, entonces, pero él dijo: viene un varón, el cual es antes de mí, uh -huh, uh -huh. porque era primero que yo. O Así sea, es. él estaba dándole lugar a, al Señor. Al Señor, sí. ¿verdad? Entonces ahí, ahí es donde empieza eh, una narrativa preciosa ya en, la, en las, sí. las escrituras, uh -huh. que no nada más estamos dando unos par de versos nada más. Pero fíjese lo que continúa diciendo ahora Juan también, pero en el capítulo 14 y en el verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Gloria al y Señor. ahí es donde se rompen todas las costumbres y tradiciones de las iglesias. Que mi iglesia, que eh, mi, mi, mi noción, eh, que, que lo, lo que conocemos sí. tradicionalmente... Que muchas veces defendemos lo que no conocemos. Sí, claro. Eh, el, el asunto es este, que Jesús les dijo: Yo soy el camino. Amén. Amén. Yo soy el Así camino. Es. Y además dice, yo soy la verdad y, y yo y, soy amén. la vida. Sí, amén. En Él es, está el camino por donde debemos andar. En él está la vida por donde debemos de transitar. Y entonces, Ajá. y Él es la verdad. Y dice y nadie, nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Amén, así es. O amén, sea que amén, Jesús amén. Es, es el centro de toda religión cuando se cree en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Así es, amén. Hay doctrinos que no creen esto, uh -huh. pero bueno. Hay, hay muchas y, y esa es la, la, la situación que, que hay de, de tantos errores y de tantas situaciones que existen y que ponemos más en alto nuestra denominación que la misma vida del Señor Jesús en nuestras vidas. Así es. Entonces, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. amén si Jesús amén. está allí, entonces es cuando hay el cambio. Amén. Así el cambio en la es. mente, la vida, en el corazón y en la familia y en todo lo demás. Sí, amén. Entonces, qué hermoso es esto que el mismo Señor nos dice. Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy mm -hmm. la vida. Y nadie, nadie va a ir al Padre sino por, sino por mí. Así es. Entonces, eh, qué, qué hermoso es esto porque eh, en los versos antes de esto, Él está diciendo que Él está preparando un lugar para nosotros. Sí, amén. Gloria al Señor. Y Para que donde yo estoy, vosotros, vosotros también estén. también esté. Entonces esa es la, la esperanza que tenemos amén, y, y por amén. eso es bien importante hermanos Amigos Ustedes que nos ven Ustedes que están viendo ahorita este, este video La cuestión de la oración Y que oremos juntos Sí, amén No por una doctrina en particular No por una religión en particular No por una iglesia como decimos tradicionalmente Sino porque nosotros vengamos a ser la casa de Dios. Sí, amén. Porque nos dice también que no ignoremos ahí en Corintios. Nos dice que no ignoremos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. El cual Así tenemos es. de Dios, que no es nuestro. Es de Dios. Entonces, amén. nosotros a, al, al tener en nuestro corazón al Señor. Sí, amén. Ahí va a estar el Espíritu Santo de Dios morando. Amén. Y ese que nos va a dirigir... Por eso él necesita un corazón limpio... limpio. Cambiado, transformado... Amén... amén. Ahí es Así donde es. viene el cambio... Porque si ese corazón no cambia... Dios no puede estar ahí... No, no, no, no, no puede estar ahí... Y vamos a poner un ejemplo... En su casa... Usted tiene que tener... Pues el... Si quiere que, que haya limpieza dentro de la casa... Pues le, le barren, la, la, la, sacude, eh, la sacude, hace, hace limpieza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque y más si vamos a, a ir a la mesa, pues quiere que esté limpio. Todo limpio. Amén. Entonces, no puede usted poner cosas limpias, recién cocinadas, en algo sucio. No, claro que no. Entonces, ¿quién, quién necesita el Señor que nuestra vida sea cambiada, que nuestro corazón sea cambiado para Él poder depositar en nosotros su Espíritu Santo sí, amén, amén, así es ese es el cambio que así tiene es que haber en, en nuestro corazón y es lo que amén. estamos haciendo amén entonces, oremos juntos ¿por qué amén. razón? por una mejor calidad de vida pero la vida que, es, que constituye uno y sí. la familia la familia y uno uh -huh. Y que sea para todos, pero también que espiritualmente seamos sanados. Sí, amén. Amén, así es. En todas las áreas de la vida. Entonces, esto es lo, lo importante, mi amado. Esto es lo importante, mi amada. Que haya esa sanidad, que, que haya ese cambio, que haya esa transformación para que la familia viva feliz. Y para eso se requiere que seamos más espirituales. Sí, todos. Amén. Sí, todos. Amén. Que seamos más espirituales. Y es ahí donde sí, sí es. ya entra la, la oración. La oración es la que puede cambiar. Así como cuando mi esposa estuvo orando por mí. Y que se tardó sí, un año para poder dar testimonio. Ella quería saber que realmente había habido un cambio en mí. Sí, amén, amén, amén. Entonces cuando ella ya vio que ella no tomaba, que ella no fumaba, que ya no decía malas palabras y cosas por el estilo. Y que estaban asistiendo regularmente y que... Y yo, yo empecé a participar dentro del templo ahí, dentro de las actividades de la iglesia. Así es. Entonces ella ya se dio ya. Con, por convencida de que sí había habido un cambio en mi vida. Amén. Amén. Entonces es. ya fue cuando el Señor empezó a revolucionar nuestra vida y. Amén. Y yo al muy poco tiempo empecé a. Empezamos a, a, a caminar. Y a, caminar. A, a caminar el Señor. Amén. <coughs> Perdón. Entonces. Eh, doy gracias a Dios por mi primer pastor, que, o, o sea, mi primer pastor oficialmente, sí, hermano Baltasar, hermano Balta. este, uh -huh. que nos dio incluso la oportunidad de ir a un hogar a, a dar una plática, este, que recuerdo con mucho cariño al hermano Aarón y, a, y, y a la hermana, este, Olga, Olga Berman. Uh -huh este ...eso fue en Reynosa... ...y pues de ahí... ...de ahí se inició. Hemos ...amén... Caminado. ...predicado en infinidad de lugares... ...que... ...y ahorita ya en videos... ...ya nada más tenemos cerca Amén. de 800 videos yo creo... ...alabado y glorificado sea el nombre del Señor... ya le damos honra, gloria y alabanza... ...porque él es el único... ...que, que este... A, ...hace las cosas... ...el, el, el sentir de nosotros... Eh, Viene de parte de Dios. Entonces, el, a Él le damos infinitas gracias porque Él es bueno. Su misericordia es grande. Su amor no ha menguado. Él está esperando También, con es. los brazos abiertos que tú entregues tu vida a Él. Y, y lo digo por la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Tenemos calculado más o menos como 7, 8 mil horas de, de, de micrófono. De radio. Amén, amén. Gloria al Señor. De lo que hemos podido hacer a través de la radio, se sin contar todos los videos que tenemos. Amén. Entonces, amén. imagínese eh, cómo hizo el Señor ese cambio en mi vida. Maravilloso. Y lo puede hacer también en la tuya. Maravilloso es el Señor. Y ahí amén. es donde queremos orar, mi esposa y yo. Con esa misma fe que ella lo hizo cuando amén. oró por mí, para que Dios haga algo en tu vida, en tu familia en tu vida espiritual y que el Señor cambie, incluso gobernantes. Amén, así que es. cambie la mentalidad y el corazón de los presidentes de todos los países del mundo donde eh, están pues llevando mal los países, así donde es. se roba demasiado, donde mucha hacen tanto daño, hay, donde mucha hay corrupción, mucha corrupción, es. donde hay el comunismo, el socialismo que no ayuda para nada para el bienestar de la, de la gente. El eh, socialismo, el comunismo, eh, no es lo, lo más correcto y lo no, más indicado. Claro que no. no hay como que tú te superes, tú, tú prosperes, que, que tú seas una persona de bien, que te prepares, que te eduques, que, que, que tengas el crecimiento que debas de tener sí, tú y toda amen, tu amen. familia. Así es. Eh, estos días que hemos estado viviendo eh, con la cuestión del COVID, pues las, las criaturas han dejado de ir a las, a las escuelas. Sí, sí. No hay... y, y en muchos países no hay la, la capacidad de tener un buen internet, de tener todas sus, sus computadoras para poder estar tomando las clases en casa. Pero Así también es. está la cuestión de que si los maestros no se han preparado para hacerlo, Exacto. para educarlos vía internet, Exacto. pues no, no va a ser posible eso. Sí. Entonces se requiere de mucho más. Que un simple querer. Sí, que el Señor dé la sabiduría y todo para seguir adelante. Así es. Y que el Señor quite ese COVID. Que, Ay, que se acabe, que se, se destruya, que se, que se, se que desaparezca de la faz de la tierra. Derrotado. Pero parece en el que necesitamos también a ti que ores. Que, que, ¿Por qué? Porque esto no es un asunto nada más de nosotros. No, no, no, no. Sí. No es un asunto nada más de, de los cristianos o de los pastores. No, no, es un asunto de todo de mundo. De todos, de todos y cada uno de ustedes. De que le pidamos al Señor, Señor, que desaparezca ese COVID. Amén, así es. Que desaparezcan los malos gobernantes. Así es. Y no estoy diciendo que, que, que se esfumen de esa tierra. No, no, no. no, no, no. no, no. Que desaparezcan sus corazones todo. de estar haciendo tanto daño, tanta maldad, que nada así más es. ellos son los, que son los privilegiados. Sí. sí Entonces, sí. vamos a orar. Amén. Y... Me estoy tomando aquí ya de la mano con mi esposa Glorificado, Estamos el aquí juntos Señor. Y vamos a orar Y yo quiero tener por la fe La confianza De que tú estás también tomado de nuestra mano Ahí donde tú estás aleluya. Únete con nosotros aleluya. Déjame aleluya. sentir tu mano Y tú siente la mía Y la de mi esposa Sí, aleluya. Así Gloria como al cuando Señor. nos reuníamos eh, en, en el templo que, que, que orábamos dos, tres, cuatro personas Y que ahí estábamos tomados de la mano entonces, así empieza a sentir que estamos tomados de la mano contigo. Santo eres, Estamos tomados de la, de la mano. Empieza a sentir una mano cálida. Gracias, Cristo. Una mano que te ama. Le alabamos, Y que quiere lo mejor para ti. Padre Santo, gracias, Señor, le adoramos. Le bendecimos. Le honramos oh, Cristo, y le glorificamos. Maravilloso es su nombre, Señor. Gracias, Padre. En este momento, Señor, Gracias, que estoy sintiendo Padre. esa mano junto a la mía. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo, Señor. Padre Santo. Oh, mi Cristo. Cuántos problemas hay en cada familia, su nombre, en cada hogar. Toque, e incluso en cada una de las personas, en lo particular y toque en lo personal. Corazones vida señor, en el nombre de Jesús. Cuánta gente está ahorita oh, sufriendo porque ya han perdido un ser querido por el COVID. Sí, señor. Usted, señor porque ya toque, han sabido toque, de que alguien de la familia santo, o a alguien conocido Dios. ya ha partido. Sí, oh Cristo. Pero también, señor, que alguien nombre, señor. lo asesinaron. A alguien lo robaron, a alguien sí, le hicieron un daño. Oh, mi Cristo. Mi Padre Santo. Santo eres Jehová de Necesitamos de usted, mi Dios. Que haya una arrepentimiento. De que usted ponga su mano de poder sobre nuestras vidas, arrepentimiento, Señor. genuino y sincero. Y padre señor, Santo. Delante de usted, Padre. Que las familias sean sí, fuertes, señor. unidas. Sí, mi Cristo. Y que... Usted venga a reinar en cada sí, vida, en señor. cada hogar, en cada familia. Oh, mi Padre Celestial. En cada ciudad, en cada país. Que el poder de mi su Padre Espíritu santo, santo y que juntos, a obrar, que juntos señor, podamos orar maravillosamente, señor, Por el bienestar los de nuestras propias personas, de nuestras propias familias y de, de nuestros propios personas, países. Señor. Y Padre Santo. Sí, mi Ay, gracias. Por su nombre, Señor. También por nuestra vida espiritual, Señor. Sí, mi Cristo. Porque no estamos buscando no, no, una religión en particular. La fortaleza, Señor. Sino que viene de usted, una relación Padre. personal con sí, usted, señor. Dios. Esa teniéndole en nuestro corazón. Señor. Porque usted nuestra ropa, Y estar con señor, esa esperanza Señor, con, con esa confianza y con esa seguridad pronto de que usted va a venir por su pueblo, señor, un pueblo que ha sido cambiado, transformado sí, señor. por su amor, por su poder, por su gracia y por su majestad. Sí, señor así es, Padre padre Santo, sí, mi Cristo. bendiga nuestras vidas, sea su nombre, señor. pero que al estar orando Señor, usted bendiga cada personita que está allí sí, con señor. nosotros. No importa que sea ahorita en vivo o que sea aún ya en la grabación. Sí, porque puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a cualquier hora. Sí, mi Cristo. Y Padre Santo. Oh, padre Santo, Santo, Santo. Que nadie Santo quede eres. sin la bendición suya. Sí, señora. Así es, Padre mío. Y mi Dios, en el nombre de Jesús. Quitando también toda enfermedad. Sí, todo señor. virus. Toda bacteria. Durando por los que están en los hospitales, señor. Y padre santo. Por los doctores, por las enfermeras. Padre santo. En el nombre de Jesús. Señor. Bendiga cada Todas médico, personas, cada enfermera, señor. cada persona sí, que está en, la, en alguna forma sí, en las señor. clínicas, en los hospitales sí, luchando por combatir los virus. Sí, señor. En los. Uh, y padre en santo. Señor, en los Padre Santo, donde, están los ancianos, donde quiera que haya alguien, señor, que está allí toque, tirado en la cama, extienda su mano de poder oh, y Cristo. sane toda enfermedad, sí, señor, quite todo problema, en las cárceles y Padre Santo, en el nombre de Jesús, toque, toque, toque declaramos la, razón, la victoria, sí, declaramos la bendición, declaramos su bendición, padre, y declaramos, sanidad, vale. declaramos, y sanidad. declaramos en el señor, el crecimiento espiritual... ...en Cristo Jesús... ...para su honra, para su gloria, para su alabanza... Sí, ...en Cristo Jesús... ...en el nombre de Jesús Aleluya. de Nazaret... ...aleluya... ...aleluya... Aleluya. Sí, amén, amén. Amén, ...amén, amén... ...y amén... Cristo. Amén. ...santo... ...pues... ...damos gracias a Dios... ...por esta oportunidad bendita de... Amén, ...podernos comunicar es. con ustedes... ...atrás de este medio... Así es. A través de esta página donde tú estás. Mándenos Porque su este petición. video se pone uh -huh. en diferentes páginas socia sociales. Entonces, donde quiera que tú estés, en cualquier parte del mundo, y que tú tengas la oportunidad de ver este video, que Dios bendiga tu vida. Así es. Mándenos su petición en un mensaje ahí por el WhatsApp, eh, o bien a hoy.oramos.com. Eh, o bien a través de Messenger, y con todo gusto nosotros vamos a apoyarle en la oración, y gracias a todas las personitas que, que pudieron estar con nosotros en este momento, y a las personitas que posteriormente van a ver este video, pues eh, gracias, y que el Señor les bendiga grandemente, y gracias por, por compartirlo, suscríbete y, y comparte, comparte este video, porque... Es, esto es una bendición para las personas que, que lo reciben Y tú vas a ser bendecido de parte de nuestro Dios y Bueno, regálanos ahí un, un me gusta O bien ahí en la parte de la campanita una notificación Y, es, y gracias por, por ese tiempo que, que has estado con nosotros Te amamos en el amor de Cristo Jesús Recibe nuestro amor, nuestro cariño y sigue viendo y escuchando estos videos y sigue los compartiendo. Somos tus amigos, Elida y Rafael, y Rafael Cavazos. Y un abrazo. Bendiciones para todos. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Y por ustedes estamos aquí. Amén, así es. Y damos gracias a Dios porque usted nos recibe en su casa, en su hogar. Ahí, detrás de su teléfono, su computadora eh, o por los medios que esté utilizando sí para... Es ver este video, Dios te bendiga bendiciones, amén